Un tribunal del Distrito Judicial Duarte declaró inocente a Luis Miguel Paulino de 22 años, acusado del asesinato del estudiante Alfredo José Cepeda, esto por insuficiencias de pruebas. En tanto que Aneudibrito Puello fue condenado a cinco años por el hecho, acusado de complicidad. Familiares de la víctima mostraron inconformidad con la pena impuesta, agregan recurrirán la decisión. No, que eso es imposible, coño.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 Se determinó claramente en el juicio que la persona que tenía el arma fue el que vino a testificar, a la persona que le entregaron esa arma fue el que vino a testificar, no nuestro cliente. En torno a este hecho recordamos que el hoyo Chiso regresaba de un centro educativo cuando fue interceptado por dos jóvenes a bordo de una motocicleta, recibiendo las heridas que le ocasionaron la muerte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.